compañeras, compañeros, bienvenidos al acto de presentación de todas las candidaturas socialistas de Tierra Estella. Contamos con todos los candidatos de la Merindad porque definitivamente asumimos el compromiso de, hacer, de dar a la Merindad un, prota, un protagonismo que se le ha usurpado por culpa del gobierno de, la, de los gobiernos de la derecha, que hablan, que hablan mucho y no hacen nada. Estella Lizarra depende en gran medida de la Merindad, pero la Merindad también tiene el derecho histórico de ejercer una acción activa. Abogamos por un desarrollo global de Navarra. Navarra no solo es Pamplona. Los socialistas vamos a luchar por el desarrollo integral de toda Navarra. Todos y cada uno de los navarros tenemos los mismos derechos. Compañeras y compañeros, es para mí un honor presentaros al futuro alcalde de Estella Lizarra, Ignacio Sandegaldeano. Así que, por Galdeano. Buenas tardes. a fuerza pues, de ser optimista, Jorge, soy optimista yo también. ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Soy optimista yo no solo para Estrellas, sino sobre todo, sobre todo para la merindad. Ayer, en un acto precampaña, María nos decía que ahora le va bien al Sue a nivel nacional. Que si le va bien al Sue a nivel nacional, al PSN le va bien a nivel de Navarra. Y yo quiero decir que si le va bien, y ella lo dijo, les va bien a los ciudadanos. Yo haría una anotación más. Si a los ciudadanos, si los ciudadanos nos dan la capacidad de gestionar a María Navarra y a nosotros los ayuntamientos y la merindad, esta merindad importante, ellos estarán mejor y nosotros también estaremos mejor. Lo que sea mejor para los ciudadanos ha de ser siempre mejor para el partido. Hoy reunimos aquí, como si diríamos... Todo el partido, Pachi López, Madrid, María en Navarra y yo mismo en Estella, pero no en Estella, en la Merindad de Estella. Aquí ahora, como ha dicho Jorge, están todos los alcaldes de la Merindad, las fuerzas vivas que se decía antes, los que tendremos la capacidad de gestionar la Merindad pensando, sí en nuestros ayuntamientos, sí en nuestros ciudadanos, sí en nuestras mejoras individuales, pero sobre todo pensando en la capacidad política que nos da la capacidad de ser merindad para que efectivamente creamos que todos juntos. Tengo que decir que creo firmemente que allí, en los lugares donde hemos tenido capacidad de gestionar, no es el caso de este, de gestionar los ayuntamientos, los pueblos han crecido y están mejor. Y los ciudadanos están mejor. Y allí, donde ha gobernado UPN, los pueblos están peor. Peor por un servilismo de UPN al gobierno central con los recortes. Y peor por un servilismo de los ayuntamientos hacia la señora Barcina, que efectivamente ha aplicado los recortes a la retabla del gobierno central. Y como consecuencia, esa resignación, ese servilismo, ha servido para castigar a los ciudadanos. Por lo tanto, hay que cambiar, llega el tiempo del cambio, llega el tiempo de hacer una política nueva, completamente nueva. La política que estamos hablando desde hace mucho tiempo, desde la conferencia política para los ciudadanos. Tenemos que hacer la política participativa, tenemos que buscar que los ciudadanos nos digan cuáles son sus problemas y cuáles son las soluciones. Tenemos que poner en nuestro proyecto esas, esos problemas y esas soluciones. Y gobernar con ellos, no para ellos si gobernamos con ellos, si gobernamos con transparencia, si aceptamos que efectivamente nosotros somos parte de la gestión que ellos nos solicitan, nosotros tendremos efectivamente, si, si llegamos a convencerles de esto, tendremos capacidad de gestionar Navarra, capacidad de gestionar los ayuntamientos, porque habrán entendido que lo hacemos con ellos, no para ellos. Nosotros eh, aunque ahora me dirija directamente a Estella, hemos tenido la oportunidad, con los jóvenes, de... es difícil hacer listas del ayuntamiento, ¿verdad? Pues es difícil hacer listas para el ayuntamiento y las listas se componen como se puede. La de Estella se ha compuesto por eh, la gente con experiencia y la gente con juventud. Hay dentro de la lista siete personas entre 21 y 25 años. Vamos a ver si en la próxima, en vez de 7 hay 14. Pero ellos nos dan la capacidad de su preparación, nos dan la capacidad de su eh, insistencia, nos da la capacidad de su impaciencia para tirar de nosotros que tenemos experiencia pero que efectivamente nos falta eso y pusimos un documento en Estella pusimos un documento en noviembre un documento de, de la de, de las sociedad un documento de Estella un, documento, un, di, un diagnóstico de Estella lo pusimos en la calle en noviembre hoy podemos decir que no tenemos programa porque el programa no es nuestro ese documento que quería ser el programa no es nuestro programa. Es el programa de las 6.000 in, eh, intervenciones que ha tenido, las 6.000 visitas que ha tenido a las, redes en, a las redes en ese programa y de las 600 y pico iniciativas que efectivamente están en ese programa. Es el programa de los ciudadanos para gobernar con ellos, no para ellos. Un gobierno con transparencia, un gobierno con participación. Y hablando de, de la comarca, pues yo voy a decir una cosa que a lo mejor parece mal, pero la voy a decir. Nos pusieron una carretera una autovía maravillosa y perfecta. Eso nos daba capacidad de comunicación, capacidad de ser referentes, capacidad de un hospital maravilloso referencia, capacidad, es decir, toda la capacidad que te, nos daba esa eh, infraestructura que nos crearon, era para enriquecernos, para hacernos como comarca, para tener la capacidad de crecer. Bueno, pues la autovía de UPN se ha aprovechado para centralizar, por la distancia y por la comodidad, todo en Navarra. En Pamplona, perdón. Pamplona puede ser competitiva, Pamplona tiene los puestos de trabajo, Pamplona tiene los hospitales de referencia y en los demás sitios pues por robarnos nos roban hasta el laboratorio del hospital. Pero se han llevado del centro de investigación, el centro de investigación a Pamplona y se han llevado la empresa de, eh, yo digo, de Agni de toda la vida se la llevaba a Pamplona y efectivamente, si vamos mirando todas las cosas que se ha llevado a Pamplona, pues es que, ha, es que se ha llevado todo. Y nos han dejado absolutamente pelados. El otro día teníamos una reunión con María, eh, con la SEME, con los empresarios de la SEME, y nos decían, si tenéis de todo, tenéis polígono en Viana, y en Mendalia, y en Los Arcos, y en Estella, y en Arroniz, y en Villatuerta. Y a continuación decían, pero tenemos un problema, ¿Qué vais a hacer para que esos polígonos sean competitivos? Porque no hay ni energía, ni agua, ni luz. En el único sitio, ni, ni energía, ni agua, ni, ni redes. En el único sitio donde efectivamente hay eso, donde las empresas son competitivas, es en Pamplona. Entonces podemos tener el mejor polígono del mundo. Marijón se quiere ampliar un millón, un millón de metros el polígono de nuestra de Y ahora... Creo que hay una empresa, o por lo menos se nos comunicaron, que se tiene que pagar para hacer una empresa adosada a la que tiene, Tenerías no Omega, se tiene que hacer una empresa nueva, pero tiene que pagar 200.000 euros para que le den luz. Y después regalar la línea a, a, a la eléctrica para que la, para que la mantenga. No podemos ser competitivos. Hay una cosa más. Hay una cosa que es cierta y que efectivamente... Antes, Navarra, decían fiscalmente, todas estas cosas, todo es maravilloso, todo era fantástico, y las empresas venían aquí. Bueno, ahora nuestros vecinos tienen mejores beneficios fiscales, tienen más facilidades para meterle, tanto los de Aragón como los de La Roja, como los de Euskadi. Y nosotros nos hemos dormido en Navarra. Esta merindad, María, todo este tiempo que has venido eh, andando por el... Por, por, Estella, por todos los pueblos, seguro que todos te habrán ido diciendo todas las cosas que efectivamente estamos diciendo a mí aquí y que son necesarias para volver a recuperar, ser referentes en, en Merindad en y en Estella. Todos. Y todos te habremos dicho que nos falta esto, que nos falta el otro. Bueno, el 25 de mayo te lo vamos a decir con unas ganas. Ahora te lo, dimos, te lo decimos para que lo conozcas, para que lo sepas, para que sepas lo que hay. El 25 de mayo te lo vamos a decir con unas ganas terribles. ¿Por qué te vamos a decir María. Te toca que Estella sea referente, te toca que la merindad sea referente, te toca recuperar el hospital, te toca recuperar el colegio público, te toca recuperar los transportes, te toca recuperar los arcos con su polígono industrial y viana, y te toca recuperar toda la zona para que evidentemente esta merindad, que está abandonada de la mano de Dios, no de la de Dios, no gracias a Dios, no, de la de Dios, de la del gobierno de Navarra, efectivamente sea una merindad que eh, sea lo que fue en un momento determinado. Estella en un momento determinado eh, era la cabeza de Merindad. Este en Estella en un momento determinado era lo que todo el mundo quería ser. Ahora Estella no es el camino de Santiago a Medias, gracias a Dios nos queda el camino de Santiago y el patrimonio. Y a, los, a las ciudades que están en el camino, también les queda el camino y el patrimonio. Pero no nos queda nada más. Y necesitamos salir de ese envite. Yo, María, creo que es un tiempo nuevo los ciudadanos están esperando que efectivamente salgamos a recoger sus preocupaciones, a hacerlas nuestras y ponerlas a funcionar y creo que este tiempo nuevo en el que los ciudadanos nos espera tenemos que hacer todo lo posible para conseguirlo. Realmente eh, está difícil, bueno, siempre está difícil. Está complicado porque efectivamente los UPN, los bildus y no sé quién, no sé cuántos. Bueno, bien, yo entiendo. Que el Partido Socialista tiene candidatos y capacidad para tener los mejores resultados que ha tenido nunca Navarra, y creo que tenemos capacidad para, evidentemente, gestionar Navarra como la gestionábamos antes. La Merindad de Estella, yo me suelo contar una, una anécdota que antes, cuando le decían a uno, ¿de dónde eres?, y decía, Yo de Estella, y le decían, ¿de mismo Estella? No, de un público de al lado de Estella. Ahora la gente ya no, cuando le preguntan, ¿de dónde eres?, de Castillo. Y lo dicen con... y tienen razón. ¿Eso significa qué? Pues que la cabeza de Merindad ya no está, ya ha desaparecido. Y la capacidad política de cada uno de los ayuntamientos es muy importante. Pero la capacidad política de una Merindad con todos los ayuntamientos es la que nos da, nos da la garantía de que tendremos aquellos servicios que efectivamente deseamos y queremos tener. Voy a acabar porque los que me preceden la palabra son oradores mucho mejor que yo y voy a acabar. María, nos queda 15 días. En estos 15 días serán los de un trabajo continuado, un esfuerzo, un recibir visitas, un hablar con la gente y tal. Cosa que eh, algunos dicen, esperáis a los 15 días para trabajar. No, que nadie se equivoque. Eh, yo creo que todos los que están aquí, todos los que han tenido que hacer una lista, todos los que efectivamente han tenido que crear un programa con los ciudadanos, todos, todos, todos, todos, llevan muchísimo tiempo trabajando para esto. No se hace en 15 días, de ninguna de las maneras. Y efectivamente todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, lo tenemos que poner efectivamente al servicio de los ciudadanos. Por eso María, yo creo que tenemos candidaturas, tenemos programas que nos han dado los ciudadanos y tenemos capacidad para liderar la merindad y para liderar, Navarra. Creo que el día 24 vamos a tener unos resultados que ni los mejores agoreros se van a creer. Por lo tanto, señores, trabajo, trabajo, trabajo y a ganar las elecciones. Y ahora os dejo con Pachi López, que es mucho mejor para... Se ha estado de lujo. <risa> bueno, Arachal León, buenas tardes a todos y a todas. Y ante... y ante todo, muchas gracias por invitarme a estar aquí con todos vosotros y vosotras aquí en... en Estella, con la buena gente de esta merindad, alcaldes, alcaldesas, candidatos. Gracias por invitarme en este primer día de campaña a estar en Navarra. Y la verdad es que yo eh, os doy las gracias por, por, por estar aquí hoy por dos cosas, veréis. La primera, igual no os habéis dado cuenta, pero es la primera vez que hacemos una campaña de elecciones municipales sin escoltas. La hacemos en libertad y la hacemos llevarlo con orgullo gracias a los socialistas. Nos pues parece que ha pasado mucho tiempo, ¿eh? pero es la primera vez que socialistas vascos y socialistas navarros podemos hacer una campaña de elecciones municipales y forales en libertad. Y eso, por eso estoy encantado de poder estar aquí, ¿no? Y lo segundo es porque, veréis, llevo meses recorriendo pueblos, ciudades de toda España, así tengo la voz que tengo, ¿no? Llevo meses eh, estando en pueblos donde, no creáis, eh, ser socialista sigue siendo un acto de rebeldía frente a la prepotencia, frente a la insolencia de la derecha del Partido Popular. He estado en pueblos donde están esperando el día 24 como agua de mayo para dar un giro radical a todo lo que está, les está imponiendo el Partido Popular. Popular. Y he visto como en todos estos pueblos, en todos estos sitios, los socialistas hemos ido recuperando la ilusión, el entusiasmo. Pero tengo que reconocer que he estado en muchos sitios, pero que estar aquí hoy, en Estella, en esta Merindad, en Navarra, es especial. Es diferente. Primero por la cercanía, por lo que compartimos, por lo que hemos vivido juntos. Antes lo decía, ¿no? por todo lo que nos une, pero también porque esta vieja tierra que ha visto de todo en su historia y que siempre ha mantenido la cabeza bien alta, está hoy peor que en otras ocasiones. Y es que ha tenido que soportar una larga travesía que la sociedad fragmentada y frustrada. Es tiempo de cambiar, de dar un giro radical a todo esto y el día 24 de mayo tenemos que poner fin a esta pesadilla. Y somos nosotros ¿eh? sois vosotros y vosotras, los socialistas navarros, los únicos que podéis liderar el cambio profundo, serio y realista que necesita esta tierra. No hay nadie más dispuesto a protagonizar este cambio en este sentido. Desde luego no lo harán los nacionalistas, no lo harán los de Bildu, no lo harán los de Podemos, cuyo único objetivo hemos visto que aquí es pactar también con Bildu, porque con ellos lo único que haríamos sería enredarnos en conflictos identitarios. Lo único que buscarían sería uniformar al conjunto de la sociedad navarra para deciros que vuestro único destino es ser nacionalistas vascos. Y Navarra no puede caer en manos de quienes lejos de resolver. Vuestros problemas se dedicarían a empeorarlos. ...dando alas exclusivamente a sus obsesiones particulares y nacionalistas. Navarra no puede perder el tiempo en aventuras nacionalistas que solo conducen al abismo. Porque hay muchas cosas que hacer para mejorar la vida de quienes peor lo están pasando. No queremos ni confrontaciones ni enfrentamientos identitarios. Queremos soluciones a los problemas. Por eso Navarra necesita un cambio que solo vendrá de la mano de los socialistas... Un cambio de todas las instituciones navarras, empezando por los ayuntamientos y terminando por el Parlamento y por el Gobierno. Y somos los socialistas los que podemos liderar una nueva mayoría ciudadana para cerrar esta etapa oscura. Ha sido una etapa oscura porque UPN ha unido lo malo de la derecha navarra a lo peor del Partido Popular. Ha abandonado a su suerte, a las familias y a las personas que lo están pasando mal en este país. Por eso digo que es hora de cambiar, que es hora de regenerar política y socialmente esta tierra. Es hora de convertir a la política y a las instituciones en aliados de las personas. Y ese tiene que ser nuestro primer objetivo, coger la política, coger las instituciones y ponerlas a trabajar para las personas. Empezando por los ayuntamientos. Tenemos que convertir a los ayuntamientos navarros, en la esperanza de los que se han quedado sin nada. En la casa abierta para todos y para todas, para hacer frente a la dura crisis y para mantener la dignidad de los vecinos y de las vecinas. Los que hablan de, de grandes números se olvidan de las vidas. Se olvidan de las vidas de miles de familias navarras que se levantan cada mañana pasándolo mal, sin pensar si tienen esperanza de futuro. Y es que la derecha siempre hace lo mismo, se llame UPN o se llame Partido Popular. Cuando la derecha gobierna, cierra las instituciones, a los vecinos, a las vecinas, a los ciudadanos y a las ciudadanas y las abren solo para sus amiguetes. Cierran las instituciones para hacer las políticas que necesita la sociedad. Por eso decía Ignacio... Aquí no se han hecho planes de empleo, aquí no se ha desarrollado una política industrial. Aquí no se ha invertido en mejorar la situación de los que lo están pasando mal. Aquí se está recortando el sistema de salud, el sistema de educación. Aquí se están aplicando todos los recortes puros y duros del Partido Popular. Eso no les interesa. Solo hacen política para los amigos. Y sus amigos son los poderosos y son los privilegiados. Por eso no me extraña que cuando habla el Partido Popular o habla UPN, nos vienen todos a decir, toda esta derecha nos viene a decir que es que ya estamos muy bien, que ya hemos acabado la recesión, que ya hemos salido de la crisis, porque claro, se dirigen a aquellos para los que gobiernan, a los que nunca entraron en crisis, pero se olvida de la realidad de este país. Yo la he visto, vosotros la vivís, yo os digo... Os he dicho, yo ahora me recorro toda España. Bueno, pues en este país, cuando habla Rajoy, él parece que habla de una España en la que viven muy pocos españoles. Porque se olvida de que hay tres millones, tres ¿eh? millones de parados que han agotado la prestación. Se olvida de que hay más de 800.000 familias que no pueden llevar ningún ingreso a sus casas. Se olvida de que hay miles y miles de jóvenes que han tenido que volver a salir al exilio económico como en tiempos de la dictadura. Se olvida de que hay miles de personas mayores que con pensiones mínimas se han tenido que volver a hacer cargo de sus hijos y de sus nietos. Se olvidan de la realidad que está viviendo la ciudadanía de este país. Y se olvidan porque si se acordaran de ellos tendrían que reconocer su fracaso. ...tendrían que reconocer su incapacidad para gobernar este país. Ellos nos dicen que es que esto todo lo hacen... ...por la herencia que les dejamos los socialistas. Y a mí me da mucha rabia cuando nos callamos... ...porque yo quiero reivindicar la herencia de los socialistas. Porque la herencia que le dejamos los socialistas a Mariano Rajoy... ...fue la herencia del Estado del Bienestar... ...y de los servicios públicos universales y gratuitos... ...y de calidad para todo el mundo. Y la herencia que le dejamos... Fue la de un país con derechos y libertades como nunca habíamos tenido. Y la herencia que le dejamos fue la de un país que había invertido como nunca en la historia en investigación, en innovación, en desarrollo. La herencia que le dejamos fueron 70.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y la herencia que le dejamos fue la de un país en paz y en libertad porque los socialistas habíamos acabado con el terrorismo. Esa es la herencia que le dejamos los socialistas a Mariano Rajoy. Y esa es la herencia que él ha dilapidado, que él ha derrochado en tan solo cuatro años. Porque ha recortado todos los servicios públicos, porque nos ha recortado todos nuestros derechos. Y cuando ya solo nos quedaba la libertad para poder protestar, pues va y nos impone una ley mordaza para que no podamos hacer ni eso. Él ha, él ha dilapidado. Todos esos equipos de investigación que había en este país, todas las propuestas de progreso para que los jóvenes tuvieran aquí oportunidades. Incluso ha tenido que utilizar 33.000 de esos millones que les dejamos para pagar las pensiones porque si no ni eso hubiera hecho el Partido Popular. Esa es la herencia que ellos se han cargado. Lo malo es que nosotros no vamos a tener que, nos vamos a tener que hacer cargo de su herencia. Y esa sí que es un lastre. Porque lo único que ha conseguido la derecha en este país es hacer de España el país con mayor desigualdad de toda Europa. Pero, claro, no vale solo convenir aquí a lamentarnos y a decir lo mal que lo han hecho otros. Lo que hay que demostrar es que los socialistas tenemos una alternativa a todo esto. Y también me cabreo mucho cuando... La derecha dice que, que no hay alternativa a lo que hacen, que no hay alternativa a los recortes, que no hay alternativa a la austeridad. Hay alternativa. Porque ahora cuando dicen que crece la economía y que crece el Producto Interior Bruto, uno va a las estadísticas y va a los números y dice, es verdad, está creciendo. Pero ¿cuál es el problema? Que todo lo que está creciendo, toda la riqueza que se está creando en este país, se está quedando en unas pocas manos. En las manos de los de siempre. Y lo que hay que hacer es redistribuir esa riqueza. Lo que hay que hacer es coger la, que, la economía y el crecimiento económico y ponerla al servicio de la creación de buen empleo. De buen empleo, no como el que se está creando ahora. Porque ahora vienen todos ufanos y nos dicen el año pasado hemos creado 400.000 puestos de trabajo. Ya, pero ¿de qué estamos hablando? Porque la inmensa mayoría de esos puestos de trabajo son temporales de unas pocas horas a la semana y con salarios de miseria. Claro, a Rajoy le viene muy bien decir que una persona que tiene uno de estos empleos de 10 horas, los hay hasta de dos y de una hora a la semana, por las que se cobran 200, 300 euros, le viene muy bien para decir que una persona de estas en la estadística es un parado menos, pero en la realidad lo que es es un pobre más en este país, porque así no se puede mantener una vida mínimamente digna y esto se ha hecho y esto ha sucedido por culpa de la reforma laboral del Partido Popular y lo primero que tendremos que hacer los socialistas es derogar esa reforma y poner en marcha un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere la dignidad del trabajo, que recupere los salarios justos, que recupere la capacidad de los sindicatos y que recupere los convenios colectivos no. Yo no, resumo la alternativa de los socialistas, ¿eh? la economía al servicio del empleo y dos, mientras sigamos en esta situación, tejer una red de justicia social para que nadie se nos quede abandonado en la cuneta de la marginación, de la exclusión o de la pobreza. Y esto tiene que ver con los servicios públicos de salud, <coughs> sin copagos, sin repagos, sin expulsar a nadie atendiendo a todo el mundo, incluso a los enfermos de hepatitis C que ellos querían expulsar del sistema sanitario de este país. Esa red tiene que ver con el sistema público de educación, porque con sus subidas de tasas y sus bajadas de becas, hemos vuelto a los tiempos en que solo los hijos de los ricos pueden llegar a la universidad. Y hay que acabar con eso. Tenemos que volver al sistema de becas que pusimos los socialistas tiene que ver con unas pensiones dignas que se revalorizan, tiene que ver con recuperar la ley de la dependencia, pero tiene que ver también con atacar de raíz tres nuevas formas de pobreza que han aparecido en este país. La de los desahucios, la de la pobreza energética y la de la pobreza infantil y la falta de alimentación. Y esto se. Esto pero esto lo creáis que es cosa del gobierno de España, esto se puede hacer desde los ayuntamientos también. Atacar esto se puede desde los ayuntamientos. pero El otro día parecían, eh, últimamente no somos muy dado a hacer listas, parecían los 10 ayuntamientos que de toda España mejor habían tratado durante la crisis a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Yo estoy muy orgulloso porque los ayuntamientos vascos en esa lista de 10 aparecía Portugalete, Paracaldo y Erma. Los tres ayuntamientos que los socialistas gobernamos en Vizcaya. Los tres. Y el primero era Villanueva de la Serena, un pueblo de Badajoz gobernado por los socialistas. Pero no voy a poner ninguno de estos ejemplos. Quiero poneros un ejemplo porque me gusta que sepamos. Porque mucha gente dice, no, es que desde los ayuntamientos no tenemos competencias para hacer esto, no tenemos competencias para hacer lo otro. Voy a poner el ayuntamiento de Vigo. En el ayuntamiento de Vigo no hay ninguna familia desahuciada. Cada vez que una familia tiene la desgracia de ser desahuciada por un banco, el ayuntamiento de Vigo le da una vivienda municipal en régimen de alquiler social para que puedan tener una vivienda. En el municipio de Vigo no hay nadie que no pueda encender la luz ni la calefacción en invierno. Cada vez que una familia no puede hacer frente al recibo de la luz, después de que hemos engordado las bolsas de las grandes compañías energéticas, el Ayuntamiento de Vigo se hace cargo de esa factura. Y cada vez que alguien no puede comer, tiene falta de alimentación. En el municipio de Vigo el Ayuntamiento se hace cargo de eso, y veréis, Sabéis que hay comedores sociales, en muchas partes, pero también sabéis que hay gente a la que le da vergüenza reconocer su situación y no va a esos comedores. Bueno, pues el Ayuntamiento de Vigo ha hecho una tarjeta de crédito especial para esas familias, para que puedan ir al supermercado y comprar la alimentación básica. Y nadie tiene por qué saber que esa familia tiene dificultades o no. Ahora, el Ayuntamiento de Vigo es más rico que otros ayuntamientos no, tiene la misma financiación que otros. ¿eh? El Ayuntamiento de Vigo para hacer esto se ha endeudado. No, tiene deuda cero. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que el Ayuntamiento de Vigo está gobernado por los socialistas. Exacto. Porque necesitamos Ayuntamientos socialistas para utilizar los recursos para resolver esos problemas. Para atender las necesidades urgentes de la gente que peor lo está pasando. Para eso queremos dar un giro radical el día 24. Porque esto empieza el día 24. No hay que esperar a las elecciones generales. El cambio que necesitamos empieza en los ayuntamientos. Por eso, antes de irme, os pediría una cosa. Que salgáis ahí fuera a empujar. A empujar. A empujar para que... ...tengamos cada vez más ayuntamientos socialistas en esta merindad... ...para que Ignacio sea el alcalde de Estella... ...para que María sea la presidenta de esta comunidad que falta nos hace. Y ya sé que el Partido Socialista no lo ha hecho todo bien. Ya sé que hay cosas que incluso nunca debimos hacer. El Partido Socialista no lo ha hecho todo bien. Pero detrás de todo lo que está bien hecho en este país está la firma de los socialistas. De todo. Ya, sé, ya sé que cuando salgáis de fuera vais a decir es que hay mucha gente enfadada, hay mucha gente cabreada, hay mucha gente indignada, y con razón. Pero no os olvidéis nunca que nosotros somos los herederos de los primeros indignados de este país. De esos mineros que salieron de la oscuridad de la mina a luchar contra la explotación del patrón de los trabajadores que pararon las fábricas para luchar por sus derechos, de los agricultores que reclamaron la tierra que trabajaban, de las mujeres que salieron a la calle a luchar por la igualdad. Lo que ocurre es que toda esa indignación, si la dejábamos en la pancarta, si la dejábamos en la protesta, no servía para nada. Y lo que se hizo con esa indignación fue organizarla y fundar el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista... Nació para ser el mejor instrumento que tuviera la gente humilde para cambiar las cosas. Y hoy tenemos que ser eso. La mejor herramienta que tenga la gente que lo está pasando mal para cambiar las realidades injustas que están viviendo. Eso somos. Por eso os pido que salgáis a la calle a defender esto, estas ideas. Y no importa que no tengáis el carné del Partido Socialista. Eso es lo de menos también mis mayores no suelo decir mucho igual me lo habéis oído pero es que lo llevo dentro mis mayores me enseñaron que para ser socialista no hace falta tener el carné del PSOE que ser socialista es tener un compromiso ético moral ante la vida que ser socialista es sufrir con el dolor ajeno que ser socialista es no soportar la injusticia se produzca donde se produzca que ser socialista es saber que todos nacemos iguales y que vamos a luchar toda la vida para que todo el mundo tenga iguales oportunidades. Que ser socialista es mantener una lucha permanente por la libertad y por la igualdad y por la justicia social. Es decir, que ser socialista es una forma de ser y una forma de vivir y eso no tiene nada que ver con un carné. Por eso si os sentís así, si os sentís con ese compromiso ético, moral, hoy nos preguntéis por qué tenemos que ser socialistas, sino por quién. Y hoy hay más razones que nunca para ser socialistas porque hay más gente que nunca que lo está pasando mal. Y como sé que los socialistas no se rinden, pues sé que nos vais a rendir hasta que Ignacio sea el alcalde de Estella y María sea la presidenta de esta comunidad. Naval. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Pachi, por querer acompañarnos en esta tarde aquí en, en Tierra Estella, reivindicando la alcaldía de Estella y reivindicando que Estella debe ser una comarca. Yo quiero empezar por recordar una cosa que viví ¿sí? cuando tomó posesión de la lenda Caricha y creo que eso es una cosa, una cosa histórica y que tuve el honor de presenciar gracias a que Pachi me invitó. Bueno, hemos comenzado la campaña. Y las encuestas se van a quedar cortas. Porque nada más que en Tierra Estella ya vamos 2-0. Ya tenemos dos alcaldías sin empezar la campaña. Por lo tanto las encuestas nos van a ir bien el al Partido Socialista le va a ir bien. Vamos a comenzar un nuevo tiempo en la comunidad. Eso es lo que queremos hacer. Abrir un nuevo tiempo para todos los navarros y todas las navarras. Y lo hacemos con mucha ilusión, con optimismo. Porque ya las encuestas no dicen nada. Ayer decían las encuestas empate técnico en el Reino Unido. Ya veis. No han acertado ni de casualidad, mayoría absoluta de los laboristas. Y lo hacemos con mucha ilusión, lo hacemos con optimismo y lo hacemos convencidos de que los socialistas vamos a liderar este nuevo tiempo. Porque nos va a ir bien, porque estamos preparados para ofrecer gobiernos estables de progresos, porque tenemos ideas, porque tenemos proyecto, porque estamos convencidos y porque queremos, navar, queremos cambiar Navarra y queremos cambiar la comunidad y también los ayuntamientos. Queremos gobernar para la, para la mayoría porque nuestras propuestas son propuestas de la mayoría. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos preocupa son las preocupaciones de los ciudadanos, que son el empleo, que son la sanidad, que son la educación, que son los servicios públicos. Y Navarra se juega mucho. Se juega seguir teniendo un gobierno de derechas. UPN, PP, da igual. Si es que UPN ha apoyado exactamente todas las cosas malas que nos han pasado esta legislatura. UPN ha apoyado la reforma laboral, que tanto daño está haciendo a los trabajadores. UPN ha apoyado los recortes sanitarios, ha apoyado los copagos para los pensionistas. UPN ha apoyado la paralización de la ley de dependencia. Pues nos jugamos eso, seguir con UPN en el gobierno, con un gobierno de derechas... Seguir, tener un gobierno nacionalista que nos enfrente los unos con los otros, que nos embarque en una secesión que nada tiene que ver con las, de la, las preocupaciones de la gente, o nos jugamos coger el tren de la modernidad de, las mano, de la mano de los socialistas. Y los socialistas queremos construir, queremos dialogar, queremos consensuar y queremos hacerlo con lo que nosotros llamamos Pachi y la generación N, que no se trata... Que no se trata de una generación que tenga cuestión de edad, sino de actitud, de compartir unos valores, que son los valores socialistas, de compartir un proyecto en el que cabemos todos, de los que creemos en ellos, mayores, jóvenes, parados, pensionistas, jubilados, personas sin recursos, personas en dependencia, cualquier tipo de persona que comparta nuestros valores y nuestro proyecto de futuro. Esa generación es la optimista, la que cree que es posible porque hemos hecho una regeneración en el partido, hemos hecho una renovación y eso es lo que queremos hacer ahora en toda Navarra. Por eso os pido que os suméis, que llevéis este mensaje de futuro a todos los rincones de cada pueblo y de cada ciudad. Cuantos más nos voten, cuantos más seamos, más fortaleza tendremos para liderar. Es un nuevo tiempo que tenemos que hacer los socialistas. Y a quien dice que el PSN está muerto, pues no es cierto. Porque al PSN le va a ir bien, porque somos buena gente, porque somos currantes y nos tenemos que ganar la confianza de esa mayoría social que quiere que las cosas cambien y que cambien a mejor. Y porque el PSOE va recuperando su terreno, así que nos va a ir bien. Queremos, sabemos, confiamos, creemos, estamos, escasos, estamos a escasos días y, los vamos, y lo vamos a conseguir, porque estamos convencidos de que nunca los socialistas vamos a perder la oportunidad de coger a Navarra con impulso, de darle a Navarra el impulso que necesita. Nosotros hicimos la primera modernización de Navarra, allá por los años 80. Y ahora vamos a liderar la segunda modernización. Tenemos que sentar la base, las bases para la sociedad del siglo XXI. UPN ha sido incapaz. Ha perdido todas las oportunidades y su tiempo se acabó. Y ahora es nuestro tiempo, el tiempo de las medidas para paliar el desempleo, el tiempo de las medidas para que la sanidad pública se atienda como es debido. Y aquí me quiero detener. El otro día Pachi estuvo, una persona que fue viceconsejero tuyo, Jesús Mari Fernández, en una asamblea abierta de sanidad. Y él nos contaba cómo, en el gobierno de Pachi, también un gobierno que sufrió la crisis, todas las cosas que hicieron en sanidad, modernizaron la sanidad hicieron inversiones en sanidad, no recortaron los presupuestos, hicieron la atención de crónicos, aumentaron la inversión, redujeron las listas de espera. ¿Y qué ha hecho UPn en la misma situación? Ha empeorado la calidad de la prestación, ha privatizado y han crecido las listas de espera. Por lo tanto, que es lo que decía Pachi, no da igual quién gobierne, porque las prioridades de unos y de otros no son las mismas y a los hechos me remito. Por eso cuando gobernemos en Navarra queremos hacer lo que hicieron los compañeros del País Vasco. Mejorar y modernizar la sanidad pública. Porque esa es la sanidad que es de todos. Porque es nuestra voluntad conseguiremos que el Hospital García Orcoy y Destella funcione. De mejor atención y de mejor servicio a toda la comarca. Decía que tenemos que empezar el nuevo tiempo. Que es también el tiempo para dar a la educación las competencias y las salidas que merece. El tiempo para la innovación. Para la regeneración, para la apertura de Europa, para las sinergias, para la colaboración, para la construcción del bien común. El tiempo de crecer hacia afuera, pero manteniendo nuestra esencia. Porque nosotros queremos seguir siendo lo que somos, que es navarros. Porque otros que quieren construir otras cosas no entienden nada. Y es que no escuchan. Porque el 70% de los navarros dice que quiere seguir siendo navarros. Que estamos bien como estamos y que la solución a los problemas no es desaparecer, sino fortalecernos como comunidad desarrollar nuestras competencias y utilizar nuestro autogobierno como una oportunidad. Y eso es compatible con llevarnos bien con nuestros vecinos, porque no se trata de vivir de espaldas a una realidad, porque los compañeros vascos son nuestros vecinos y con ellos tenemos que colaborar. Y tenemos que buscar sinergias para crecer juntos y buscar oportunidades. Nosotros sin radicalismos, nosotros sin extremismos, y mirando al frente y no al pasado, como hacen otros, que viven anclados en la vieja Navarra, en el enfrentamiento. El otro día pudimos ver la confrontación de UPN con EH Bildu. El frentismo continuo de la vieja política. Esa vieja política que tenemos que superar. Que prefieren retroalimentarse con discursos de enfrentamiento pasados de moda. Y eso solo genera enfrentamiento y más enfrentamiento. Y nosotros creemos que lo que tendremos que hacer a partir del día 24 es tender puentes. Porque nos vamos a tener que entender. Porque Navarra es plural y nos vamos a tener que poner de acuerdo. La sociedad nos lo pidía ser una Navarra plural, diversa, y que tenemos que respetarlo. Por eso, nuestra actitud no es la del enfrentamiento. Nuestra actitud es de poner encima de la mesa aquello que nos une, para construir, como decía, la Navarra del bien común. Desde el respeto a Navarra, y todo aquello que sirva para crear puestos de trabajo, para achicar las diferencias sociales, para achicar las diferencias territoriales, para que permita vivir a la gente en Navarra con una mayor prosperidad. Y como decía... Hoy tenemos una Navarra, que también lo decía Ignacio, absolutamente desequilibrada. Porque se ha gobernado de espaldas a las comarcas, se ha gobernado de espaldas a la comarca de Estella y se ha gobernado solo para Pamplona y su comarca, dejando una comunidad absolutamente invertebrada. Y ese desequilibrio es el que tenemos que afrontar cuando nosotros lleguemos al gobierno. Tenemos que disminuir esa brecha que es fruto de las políticas de derecha, que son las que nosotros queremos finiquitar en cuanto lleguemos a la presidencia de la comunidad. Nuestras políticas, nuestros programas se fundamentan en los problemas de los ciudadanos. Unos ejes muy claros. La defensa de nuestro modelo institucional. Navarra no se toca. Empleo y generación de actividad. Tenemos en estos momentos 47.900 desempleados, cuando en el año 2007 casi Navarra estaba en, empleo en, pleno, en, perdón, en el pleno empleo. Queremos que la Administración se implique para que las empresas vengan a Navarra. Las políticas sociales, la sanidad y la educación pública, bien financiadas, que es los que nos garantiza la igualdad de oportunidades, y la transparencia y la ética, porque no hay política sin ética. Porque si queremos recuperar la confianza ciudadana, quienes estamos en la actividad pública debemos ser transparentes, debemos ser ejemplares y debemos rendir cuentas de todo aquello que hacemos, porque si no hay Ética no hay política, sino que es otra cosa. Y sobre esos ejes hemos marcado ya los 10 primeros compromisos para los 100 primeros días de gobierno. Lo primero, auditar las cuentas. Queremos saber cuáles son las cuentas del Gobierno de Navarra. Cuando tengamos las cuentas, hacer un presupuesto extraordinario, ¿para qué? Para comenzar a implementar las políticas que nos, con las que nos presentamos a la presidencia del Gobierno de Navarra. Después lo esencial. Plan de emergencia para combatir el desempleo, el plan de rescate ciudadano y de reestructuración de la deuda de las familias. Un plan para reducir la lista de espera y mejorar la calidad de la atención en sanidad. Y así queremos empezar a gobernar Navarra, porque los socialistas queremos gobernar con ideas y, no, y de la mano de la ciudadanía. Y queremos gobernar con compromisos, porque no son necesarios los discursos vacíos, ni ficticios ni imposibles, porque hay que ser realistas. Hay que ser sinceros y nada de prometer cosas que no se pueden llevar a cabo. Por eso tenemos que volver a gobernar Navarra para dignificar la vida de las personas, para rescatar a las personas y no a los bancos para reconocer derechos de ciudadanía y no para discriminar ni para excluir para que la libertad de expresión, como decía Pachi, nadie nos la quite ni nadie nos la cuestione nos costó ser libres y ahora que lo somos no vamos a permitir que nadie nos calle a quienes decimos la verdad de lo que pasa seamos partidos políticos, ciudadanos de a pie o medios de comunicación los socialistas seguimos estando y seguiremos estando porque somos necesarios y queremos aglutinar el deseo de cambio en torno a nuestra propuesta, porque sé que la mayoría social está en torno a nuestra propuesta. ¿Quién va a decir que no a combatir el desempleo? ¿Quién va a decir que no a mejorar la sanidad? ¿Quién va a decir que no a una mejora de la calidad de la educación? ¿Quién va a decir que no a atender mejor a las personas en dependencia? Si vosotros decís sí, yo digo que también. Sí al empleo, sí a la sanidad, sí a la educación, sí a los recursos, sí a atender a quienes peores lo están pasando. Y ese sí tiene un nombre. El nombre del Partido Socialista de Navarra. El futuro tiene valores, tiene proyecto, y somos los que con orgullo defendemos las siglas del Partido Socialista. Ánimo, porque es importante que toda Tierra Estella se vuelque, se sume y comparta con nosotros un proyecto de ilusión y de esperanza para estos ayuntamientos y para toda la comunidad. Estoy convencida que los ciudadanos nos esperan, Ignacio. A ganar Navarra, a ganar cada pueblo, a ganar cada barrio, y ahora sí, comienza la regeneración Navarra. Muchas gracias.